server de eh, Alpha vale esto lo tengo aquí es un kit que te dan y bueno pues vamos a ver a ver qué tal no <coughs> a ver cómo es uh. oye oye oye, oye. ¿Para qué quiero una Honey? Si tengo una Mapper ¿Este tendrá cargadores? Me imagino yo que sí, ¿no? No los ha gastado Gracias Vale, vete ¿Qué coño se están disparando? Eh, le han puesto el silenciador a la Mapper por ahí, tío Qué vergüenza Qué vergüenza Vale, estoy jugando con la mira por 8 por sí Tengo que hacer de repente Yo que sé, hay allí, allí uno Tengo que cambiar rápido a la primera persona Uf, Qué suerte ha tenido, me cago en todo No es la mejor posición esta Sé que si apunto con esto así me va.. si me muevo un poco. La mira, pero. Es lo único que puedo hacer. Una escopeta en verdad no me vendría mal, eh. Un Billy. No tengo el Shadow Tarker. Quiero la mira de ese Shadow Tarker. Espérate, un momento, un momento. Vamos a hacer una cosa Vale Bien Ponme esto Bien. ¿Dónde está tío? Lo veo Dos headshots Una muerte A, a colocarme las cosas no, por favor Cacho de Sida eh... Vale, gracias Muy bien Más o menos Y qué pasa aquí no sueltan en Drum ah, Menos mal Joder, gracias, yo, que mala suerte tengo Yo que no me, da... no me da nunca un Drum Eh No, ¿qué haces? el drum no tendrás un drum ¿verdad? no, pero tienes esto que me interesa y esto me lo voy a llevar voy a coger venta que no sé si me va a faltar vamos a hacer esto esto Y esto Bien, quedamos tres Quedamos fucking tres Tres Vale Diría de subir aquí en buena posición que ahora cuando estoy subiendo me pueden meter un tiraco que por suerte no ha ocurrido vale, termina aquí <coughs> estarán todos un poquito así camperillo, por lo tanto yo no voy a ser menos y voy a ver cuál de las dos eh, sale antes y ahora mismo tiene zona sin problemas no quiero meter la cabeza por detrás de la pared que me dan unos headshots así interesantes y pilla y palmo tío quiero saber dónde está la gente no me quiero quedar aquí tío porque como baje me va a meter dos tiros así rápidos. Y me va a reventar. Muy buena. Si fuera el nota este que queda, esperaría que es la zona mecha me de aquí. Y creo que es lo que va a hacer, porque sabrá dónde estoy. Me imagino si lo saben, hasta los que están muertos. Vale, eh... bien. La zona me presiona. Aún no. Aún no. Aún no. A ver si sale antes. Vale, lo he visto. Y él está en zona, hijo de perro. G, G, man. Bastante interesante. ¿Tendrías alguna, algún drum? No, habías cambiado de arma, tío, y todo. Bueno, no me da tiempo. ¡Eso no! que yo quiero kills, eh. No me dejéis sin kills. Como a tres gente de todos, cabrones, y yo. No me llevo nada. Estás. Vale. Que también la a la verdad hacer. Un arma Quiero drums Tiene... No Cogió sin balas Ningún drum Tío, los drum que pasa, tío? Ya no... ¿No se usan o qué? A ver Vamos a ver Vamos a hacer... Totalmente sinceros. Creo que me voy a poner un silenciador. La gente que dice que el silenciador quita vida. Yo os lo digo en serio. ¿eh? El silenciador no quita vida. Lo que penséis que el silenciador quita vida. No es verdad. plan, quita daño, no vida. El silenciador en sí no quita vida, obviamente. No puedes meterle un silenciador y le vas a quitar vida. Pero que no hace daño, vaya. Que no hace que... Que, que pierdas daño que el arma pierda daño así, mejor explicado Vale Vamos a esperar a restaurarme un poco la estamina Seguro que alguno vine aquí no tío ¿en serio? bueno pues si no venís vosotros uy Perdón. yo. Bien, tengo un timber. Un timber, un eco. Eh, aunque.. Sí, siendo un poco más sincero. No creo que el eco me vaya a salvar de mucho. Ponerme la honey. A la honey le vamos a poner esto, esto y esto Y vamos a sacar el eco Y el ranger finger no lo voy a necesitar Y las 7, pobre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así voy bien Ahora mismo Zona Para acá ver, pues Me voy a meter en el centro de la zona o bueno, lo más central que pueda hay alguno por ahí, por alguna montaña no me extrañaría pero si no lo hay, pues yo lo seré, tranquilos que se queda aquí en la montaña Muy bien. No sé dónde se han metido estos. ¿Serán los mismos de antes? Puede ser. Ahora no estoy... Escondido, tío. Ahora estoy al aire libre todo, yo por cierto es que esta skin es un poco llamativa un poco quiero que me vean ¿sabes? debería tener todo skin verdes y luego modificarlas para que la gente, la gente me vea verde de aquí, del arma y luego vean que no es así Vale. He visto a uno. Creo que él me ha visto a mí. Vale. Eh, tengo muy poco que perder aquí, ¿eh? Me voy a enseñar mi g A mí me da igual. Voy a enseñarlas. Que puedo ¿Vendrán para acá? Deberían. Pueden venir por el otro. Hitching dice el otro. <risas> pues sí, tío, lo estoy. Una pena que a vosotros no. Uh. Uh, pues bueno tío estaba adentro y al final he salido no iba a decir sin ningún rasguño, pero tú sabes la zona quita su vida